Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal eh, en este video vamos a ver cómo podemos cambiar fondo y cómo podemos cambiar también este, las posiciones de, de las diapositivas entonces este, esta es la, la diapositiva con el cual estoy trabajando dentro de mi Geniali. y a mí me, me, me, me gustaría este, cambiar el, el fondo en este caso de esta diapositiva puedo buscar otros colores acá en este caso pero lo que yo quiero hacer en este caso es este eh, poner una imagen de fondo en este caso acá dentro de, de esta presentación entonces este voy a seleccionar esta imagen que tengo acá y lo voy a soltar en este punto para que me aparezca la imagen como fondo de esta, de, de esta presentación si ¿sí? entonces simplemente este Selecciono esta imagen que está, que está acá ¿sí? y este le digo que me aplique a, a, a esta página en particular. ¿sí? Entonces eso este, me, me aplicó a, a esta página. ¿sí? Si yo me voy otra vez acá en, en páginas, fíjense que eh, ahí atrás ya, ya se puede observar eso. Se puede observar tanto en esta diapositiva como... En, en esta diapositiva ¿sí? en esta diapositiva no, no se está visualizando ¿sí? entonces este, la otra opción sería la de reemplazar esto acá eh, por, por, por una forma en, en particular si es que lo, lo considero este, conveniente entonces este, yo quisiera que esta, esta presentación eh, fíjense que esto también ya, ya se observa acá eh, eh, en, en la otra diapositiva ahí se ve por ejemplo esa, esa presentación ¿sí? entonces este uno puede eh, realizar ese cambio allí acá también uno podría cambiar esa, esa imagen que, que tiene eh, o oh, perdón eh, el tamaño del lienzo con el cual uno esté trabajando sí. entonces eh, esa sería la forma para poder trabajar eh, si uno tiene una plantilla perdón una diapositiva y de, eh, con una página que no quiere que aparezca entonces simplemente le damos en eliminar y vamos eliminando eso, esta, esta plantilla no la voy a utilizar entonces le voy en, en borrar o eliminar y también lo voy eh, ubicando eh, una vez que yo ya tenga esto fíjense que Acá tengo las carreras, por ejemplo, acá tengo la reseña histórica. ¿sí? Entonces, este, uno va verificando su video. Acá, por ejemplo, me falta este, agregar la, la imagen de lo que sería eh, eh, la, la imagen de la, de la, de la filial de, de Santa Rosa. Entonces, este, yo simplemente buscaría esa imagen, la arrastraría y lo este lanzaría en, en este punto ¿sí? entonces uno puede también eh, a, a adaptar digamos esa esas funcionalidades ahí ¿sí? eh, uno también en todo momento puede este, realizar copias o este mover de lugar por ejemplo una diapositiva eso no, no hay ningún problema o sea, uno por ejemplo acá Podría, por ejemplo, duplicar esta diapositiva, ¿sí? Y acá, por ejemplo, cambiar esta opción. Eh, en este caso, por ejemplo, el video del, de la FSM, ¿sí? Podría yo este, insertar también un, un video dentro, ¿sí? Entonces, este, simplemente voy eliminando aquellos... Eh, eh, voy eliminando aquellos objetos que yo creo que no, no me va a ser útil para, para eh, el, el, el trabajo con el cual estoy haciendo ahora o sea para el diseño con el cual estoy trabajando entonces simplemente selecciono todos aquellos objetos y a continuación este, los voy eliminando luego voy ubicando los objetos en el lugar donde yo quiero que aparezcan y este a continuación entonces uno por ejemplo este podría por ejemplo eh, ir a, a agregar acá dentro eh, imágenes o uno puede ir agregando recursos o uno puede ir agregando también elementos interactivos este uno podría por ejemplo insertar acá este eh, grabación de audios sí eh, uno podría también acá insertar videos, ¿sí? Lo, lo único que necesitamos es, en, en todo caso, tener un enlace. ¿sí? Este sería el video del 128 aniversario del Hospital de Clínicas, por ejemplo. Entonces, uno simplemente introduciría el enlace acá, ¿sí? Y este video lo, lo iría a buscar en, en, en YouTube, ¿sí? Y ya nos inserta el video dentro de nuestra presentación y eso es lo que va a ir otra vez acá en, en, en nuestro video de genial Bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes en el siguiente video vamos a ver cómo podemos previsualizar esto y exportarlo para utilizarlo en nuestro curso de moodle o para publicarlo en nuestras redes sociales nos vemos en el siguiente video. hasta luego